Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David Gaona. Un gusto que estés en el módulo 3. Bienvenido. Este módulo es súper poderoso. Es la creación de confianza. ¿Cómo crear confianza en un mundo donde actualmente es muy complejo que realmente existan ya una relación amistad-negocio? Aquí te voy a enseñar cómo hacerle. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que como supervendedor estés creando relaciones que duren mucho tiempo y que ayuden a mucha gente. ¿Hay una, un tabú que dice que no puedes mezclar negocios con amistad? Ok, te voy a decir algo. En la actualidad, si no mezclas negocios con amistad, estás perdido. Tienes que saberte el nombre de tus clientes, tienes que saberte qué les gusta, tienes que salir con ellos, tienes que conocer el nombre de su mascota, tienes que saber qué comida le gusta. Eh, tienes que adentrarte en los problemas, tienes que pegarle al psicólogo, tienes que ayudarle con su negocio. No es nada más surtir el producto y eso es algo que no funciona. O sea, tienes que comprender que en la actualidad te su amigo o lo pierdes. Así de sencillo. Tienes que buscar hacerte amigo, no solo el amigo, el mejor amigo de tu cliente. El paso de desconocido a conocido. Eh si tú estás buscando que tu cliente te compre en la primera visita estás cometiendo un error muy grave eh, ningún cliente es muy poco común que te compre en la primera visita a menos que ya esté decidido pero en estadística el 20% de los clientes nada más saben exactamente lo que están buscando entonces para que tú de un desconocido te conviertas en conocido antes siquiera que te vaya a comprar van a pasar de cuatro a 5 citas y eso te tienes que acostumbrar. Tienes que acostumbrarte a tener paciencia. Tienes que acostumbrarte a hablarle por su nombre. Tienes que acostumbrarte a que vas a relacionarte de una manera muy prolongada. Y que te va a tomar tiempo en que tu cliente sea tu cliente. Como te comentaba. Van a pasar un promedio de... Dependiendo de lo que estés haciendo y dependiendo del tipo de negocio. Entre 5 y 20 o 30 citas. O sea, es... Depende mucho del negocio. Ahora, quiero que comprendas algo. Los clientes tienen miedo. Tienen miedo a equivocarse porque han cometido muchos errores, porque los han estafado, porque no han comprado lo que realmente quieren, lo que necesitan. Tienen miedo a trabajar más, entonces tienes que buscar la forma de que trabajen menos, de que los ayudes. Tienen miedo a pagar más. ¿Por qué un cliente deja de comprar? Vamos a hablar de este tema en específico. Y el cliente no deja de comprar nada más porque le caíste mal. La estadística dice que 1% de los clientes dejan de comprar porque se mueren. 3% porque cambiaron de domicilio. O sea, si te empiezan a salir con la excusa de que movieron su oficina, pues yo lo dudaría. 5% porque encuentran mejor precio. Fíjate que esa es una estadística muy fuerte porque se podría suponer que el precio es la mayor... Objeción para que un cliente cambie de proveedor, pero no es así. 9% lo convence nuestro competidor. O sea, lo que quiere decir esto es que nuestro competidor convence a nuestro cliente de que su producto o servicio es mejor que el que tú le estás ofreciendo. 12% de los productos ya no son satisfactorios. Y el 70%, si ¿sí me escuchaste bien, 70% es porque no le estás dando lo que te está pidiendo, le estás sirviendo de una manera inadecuada. Esta es estadística de la Inegi, esta estadística también la puedes encontrar en la página de harvard.com, en la sección de estadísticas, y es una estadística demasiado fuerte, demasiado comprobada, realmente el cliente deja de comprarte porque no le estás sirviendo, porque no lo estás pelando, porque no estás comunicando con él. Entonces, si quieres que tus clientes te duren muchos años, tienes que acostumbrarte a servirles, tienes que acostumbrarte a ayudarles, tienes que acostumbrarte a que te sepas el nombre, tienes que acostumbrarte a que conozcas a su familia.